Bueno, las bullas del día. Eh, la primera información eh, que vamos a hablar es de un merenguero que yo quiero mucho. Estuve en la fiesta de los empleados de Telenor. Oh, Johnny Ventura. Yo, el, caballo, el caballo, el caballo, el caballo. El caballo tiene mi respeto y cariño. Y más que hay una canción, eh, José Luis, ayúdame con el celular. Hay una canción del caballo navideña que me recuerda mucho a mi papá que es Salsa para tu lechón, porque esa canción me, me, me encanta, porque creo que, todavía no sé si lo si, el programa, hasta que era un especial de Navidad, creo que todavía está ese programa, no sé si era Tito Marte. El no, carrusel bueno. navideño. Yo no, no sé quién era que lo hacía Tito el Marte, programa. El carrusel. No, sí. no, porque yo te estoy diciendo... No, no, yo creo, no, no, no es Tito Marte. El programa empezaba con esa canción. Tiri, tiri, tiri, tiri. Creo que Félix que, tiene algo ajá. así también. Ajá, el papá de nieve. Sí. El papá de nieve. Sí. Que entonces ese programa navideño siempre tenía como intro esa salsa para tu lechón. Y mi papá siempre escuchaba esa emisora y ese, ese programa cuando estaba vivo. Entonces, en tiempo de Navidad... Pasa que el señor Johnny Ventura debe saber que hay cosas que uno debe medirse para hablar. Uno tiene que decir, bueno... Ustedes los urbanos digan que están, qué es okay, yo qué, Bueno, yo voy a decir algo, pero trato de no generalizarlo. <risa> Existen casos, puede ser que exista un caso... ¿Y si tiene pruebas que mencione el nombre? Que si tiene pruebas que mencione el nombre. El señor Johnny Ventura dice que los urbano <risa> están... Prácticamente patrocinado por el narcotráfico. Por o droga. por la droga. Johnny, esos comentarios están muy fuera de lugar. Paso a explicar. El caballo tiene que entender que en todos los tipos de música, en todo, existe malos negocios. Existe mano negra. Sí. Pero uno nunca puede generalizar todo. Sin duda... Y el, para el que lo duda, para el que lo duda, la música hoy en día está en su mejor momento económico. Una cosa es para los músicos, que esos son los que tocan la guira, que ya hacía mi peso por, por, fiesta, por fiesta, mi peso, ver, 500, por fiesta. Una cosa es, y otra cosa, los lo artistas de hoy en día. Pagos por redes y muchísimas por cosas más. El streaming está dejando un billete que usted no se lo imagina. Entonces usted va a decir: Ya che, que narcotráfico, que tanta prenda, nadie puede Ni ganar. Ni la tanto droga dinero. deja tanto dinero como la música. El streaming, crear. claro, lógico, si usted conectó en el streaming, porque si usted nada más genera 100 visitas o 500, usted no va a esperar que le manden 100 dólares. <risa> mínimo le van a mandar ahí uno y menos de uno. <risa> y cuidado, menos. Y cuidado si menos. le en la cuenta. Entonces, <risa> sí. Entonces, ahora mismo el streaming está dejando un buen dinero. Los muchachos están muy bien económicamente porque todos están organizados. Claro, los boricuas se organizaron primero, pero los muchachos tú un país análogo que ahora es que la gente se está organizando con las redes sociales y la gente está viendo el dinero que deja el streaming. Un dinero feo. Un dinero feo. Ahora, eso no puede empañar los lo de los muchachos. Es posible que un día un muchacho de esto necesite un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Hay un rapero de fulano. Está empezando. Y es un tipo que vende droga. Bueno, yo te voy a invertir lo, para ir pesito. Lo, lo quiere impulsar. para cuando tú te pegues tú me lo devuelves. Exacto. Que eso siempre es. Y siempre se rompa en ese negocio. Puede ser que así sea. Pero lo que están haciendo estos muchachos ahora. Miren. Si el alfa. Atención. Si el alfa, si el alfa o el mayor, vamos a poner otro, o Chimbala, o Mozart, o Lapi, tienen algo cercano al narcotráfico, hace tiempo esos muchachos hubieran estado presos. Sí, son estrellas. Hace tiempo esos muchachos hubieran estado presos, especialmente el alfa, porque el alfa vive en Miami. Si esos muchachos que dice Johnny que tienen el narcotráfico, ustedes saben que con los urbanos la sí. cosa sale más rápida. Tienen los ojos encima. Tiene los ojos encima. Los ojos encima. <risa> si hay un movimiento raro con uno de los muchachos de los urbanos, búsquenlo que estuvieran preso hoy. Y le voy a decir una cosa. A Javier le va a gustar lo que voy a decir. Huh. Ahí va. En el tiempo de los merengueros, hay jodía más con droga. Y ahora. Y, y no tan solo que lo patrocinaban, sino que la usaban también y pidieron fortuna oh. en ella. Ellos, en el tiempo los merengueros, amigo. ¡Ay! <risa> Ay <risa> que tiene un tema bien bonito ahora, ¿eh? eh un tema eh. durísimo. Muy bueno, Pero todo si el mundo ya, lo está coreando. Tienen, ahorita no terminemos el comentario, ponle el comentario a Willy Guerro para que veas que nosotros lo apoyamos. Sí, sí, sí, sí. Que también es una de las bullas del día, ¿eh? Sí, sí. Entonces, en el tiempo, lo dije yo aquí, Johnny, los 80, los 90. había más droga Droga metida en la música que ahora. Y no tan solo patrocinando, ¿eh? Que se, se perdieron algunos artistas en ella. Dime, o sea, de los urbanos que estén perdiendo droga, ¿cuál? ¿Cuál? Menciónalo. Que diga, que, ah, que lo vimos como desafío, que lo veían en Nueva York, ¿eh? Lo en los contene allá en Nueva York, ¿eh? ¡Ale, bueno! Fernando Villadona que dijo que perdió... ¡El millones. Mayimbe! ¿Cuánto? Millones perdió, dice. El Mayimbe admitió que perdió millones de pesos. En la droga. En la droga. Así que, Johnny, usted no puede venir a juzgar algo sin prueba. Lo que pasa es que Johnny es eh, Merengue... Por eso, por eso, por eso, eh. por eso es que... Está, oye, me, le voy a decir algo que yo vi allá. En el momento de las elecciones. Está Donald Trump ahí. Donald Trump, presidente... Y está una rueda de prensa, y todo el mundo, todo el mundo mirando a la rueda de prensa. Y de una salta, ¿qué me hicieron trampas? Todos los canales le quitan la señal. Todos los canales le quitan la señal. Todos le quitan la señal. BBC, Fox, Telemundo, CNN. Univision, CNN. Todos los canales en el Estados Unidos le quitan la señal. Porque usted no puede hablar dispararte a lo loco así y que hablando de mentiras. mentira. Johnny, ti hay que quitarte las señales. Porque no es posible que tú generalices y hables de un tema tan serio. Pero dime cuál. todo un paquete, entonces. Dime cuál. Ok, cuál. Dime. ¿El Alfa? Porque tengo una mejilla. Esa gente, pero mira Baboni, señores. Baboni se compró el Bugatti. El Bugatti era uno cuatro, ese guate vale unos cuartos. que sepan nuestro amigo Johnny, esos son caballaitas para los cuartos que yo están manejando. Eso ya yo tengo unos cuartos. Eso es caballadito. Que el streaming de. Ahora mismo, oye, me lo voy a decir la verdad. Y eso lo dijo Cristian Casablanca y yo creo que tiene razón. Juan Luis Guerra se ha buscado más que el alfa en la música. Es verdad. Pero, Pero. ahora mismo el alfa está produciendo más dinero que Juan Luis Guerra. Sí. Pero pues Juan Luis le tiene que parar un concierto multitudinario. Un país no, diario. no, el streaming no lo igual. El streaming es diario, No, igual. Diario, miren, diario, no diario, diario, le voy a decir, diario, le voy a decir, diario, miren, diario, da, diario. Solamente en Spotify, mire, lo voy a buscar. No lo voy a buscar. Juan Luis. Juan Luis tiene cuatro millones de oyentes. Ahí le entra una moña muy buena. Una moña. Dinerito. hay un dinerito hay un dinerito y él no hace bully y todo por Sí, taz, actualiza... No lo que juan tiene su público la trayectoria Y el mundial. El ahora el alfa ver el alfa el alfa tiene el alfa tiene Juan Luis tiene 4 millones de streaming mensuales o sea que juan Luis le llega a su moñita su cuánto man, tú crees que puede llegar a él le llegó su su eso es Spotify. Su 50, 60 o ¿Siento qué? Miles de dólares mensuales. Por ahí, ¿sus 50, 70. Eh, pero eso es Spotify nada más. Es Spotify, creo yo. Yo estoy diciendo unos lo números lo locos. Unos números lo locos. Y, ¿Y el Alfa? El Alfa eh. tiene 12 millones ay. 800 mil oyentes mensuales. Mirenlo ahí, ahí, aquí, flaco, mirenlo aquí. Oh, mirenlo aquí. ¿Eh? El ahí. tipo se mete algunos 200 mil dólares visual entonces Por ahí. mal contado, porque nosotros mal, no sabemos mal, eso, no mal eso, Mal dar. contado, mal contado, porque uno no sabe, míralo ahí. 12 millones tiene el alfa en Spotify. En Spotify, y Juan Luis tiene cuatro. Esos 12 millones son para que. ¿Cuánto usted cree? O sea que el alfa el alfa es trimea tres veces porque lo que está, lo que que está haciendo Juan Liguerra. ¿Qué moña le va a llegar a eh? Una moña, ¿eh? Sí. Juan Luis eso es aparte de los videos de YouTube. No, aparte de YouTube. De Facebook. De, no, de Apple Music. Sí, Apple Music también paga. Y pila. ¿Eh? Eso es aparte de todo eso. Aparte eh? de todo eso, entonces, Johnny. Y de la fiesta, cuando se vayan a dar. Esos tigres no necesitan. Ya hasta esos tipos están a un nivel que no quieren fiesta. Están por encima de lo que necesitan. Esa gente están ganando, ganando piles de dinero. Claro. Hay algunos que ya. Están desesperados como Chuelo. <risa> y, y quieren hacer fiesta. Que hace su fiesta. Sí. Pero aún así, <risa> aún así, perdón, ellos no, ellos, no ton, ellos no necesitan tanto la fiesta. No, no, Tienen sí. meses. Tienen meses. ¿Eh? 72 mil dólares le entra a adelante. Oye, en, 70, el Spotify? en el Spotify. ¿Qué? Creo que es más. Creo que es más. Eso en una sola plataforma, ¿eh? Una sola Atención, plataforma. Atención, creo yo que, que más. Entonces, Johnny, hacer las concesiones sin prueba así, está mal. Genesis, y como te dije, en los tiempos los merengueros estaban más metidos en la droga que ahora. Genesis, no, yo he Porque ahora eso. hay los muchachos que en las calles están metidos. Pero a Johnny un... yo lo he escuchado como varias veces con este cancito. No sé, parece, yo quiero saber si fue que le hicieron la pregunta. Mire, ¿qué usted opina de esto que queda y los merengueros y todo eso? Si fue eso, ¿qué pasó? Pero, ¿por, qué, ¿por qué tiene que mezclarlo urbano, con la droga? Yo, una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora sí si tiene prueba. Ahí está Miriam Germán. ¿Usted tiene prueba? Ahí está Miriam Germán. Vaya. Llévele, yo enciendo los lo, lo, lo merengueros de calle, los de emboceros, yo lo emplazara a la yo, claro. yo lo emplazo. Yo. Ahora sea uno solo que salga. ¡Ey! Yo lo emplazo, ¿eh? Te digo, ven acá. La Prueban pegó. ¡Ey! La pegó. Yo soy de La pegó el fantasma aquí. Para que tú me pruebes a mí. ¿Tienes mucho no la pegaba? La pegó. ¿Eh? Era mucho no, Todos no, día los días, pajac... los Sí, ¿ahora quién es? Ahora me quieren poner el soporte. ¡Soporte! Yo, no, yo soy el fantasma. Eso es Nos venía dando pata voladora. Sí, soporte. No Vamos a ponerle el soporte. No, porque el fantasma eh. es, es un programita que tiene que, que no ven mucho. Pero Por aquí, favor, esos es, son mis orígenes. En el rating. En el mis rating. En el rating. El programa de rating es soporte. No olvido mis orígenes. Mira Ahora, génesis. Eh, tiene razón, José Luis. Los urbanos tienen emplazar que emplazar a Johnny en la fiscalía. Venga, demuéstrenos. Venga, venga, usted mentora. está hablando disparate. Como Ronnie, vaya sí. esa gente. <ríe> claro, porque yo, si yo digo, Oye, pobre, en el grupo donde están los osobrosos son. Todos. Tienen que probármelo. Mí? Uno de los, de los osobrosos tiene que llamarme la Tiene que, que probármelo a mí. ¿tienes? A mí hay que probármelo. No digas que no, que Fulano, que Perensejo, que Sutanejo. Johnny, usted es un hombre de respeto. Usted tiene que respetarse. Ah, y que si te... lo emplazan en la fiscalía, va a dejar el tema después de vida. Oye, pero que ellos como lo que dicen. Que el narcotráfico se sustenta en el género urbano. Johnny, yo soy Luis Vano, como dice José Luis, lo sí, emplazo. Sí. Venga, pruébeme. Vamos a una pausa, señores, y seguimos más con los asesorosos. Hey, el caballo. 아, 아, 아,